Hoy os traigo una curiosidad sobre Microsoft Excel. quizás no sabéis, pero en las fechas de Microsoft Excel hay un bug que se lleva manteniendo desde las primeras versiones. Y es que el primer año que gestiona es 1900 y para él existe el día 29 de febrero de 1900, cuando en ese año realmente no hubo un día esto, Ese día no existió. Para comprobarlo, como sabéis, las fechas en Microsoft Excel son números, entonces podemos arrastrar los números hasta el 60, por ejemplo, y convertirlos. Voy a copiarlos y voy a pegarlos en la columna C y en la columna C los voy a convertir pues, a otro tipo de dato. En este caso, los vamos a transformar en fecha ¿Vale? Entonces vamos a ir a formato de celdas, buscamos fecha y en fecha vamos a ponerle incluyendo el día. Y vemos que tenemos el 1, el 2, el 3 de enero de 1900 y seguimos enero, febrero, febrero, febrero y llegamos al miércoles 29 de febrero de 1900. Es curioso porque este día nunca ha existido. Sin embargo, si hacemos lo mismo en LibreOffice, veremos que si cogemos los números del 1, al 2 y continuamos hasta el 60, voy a hacer lo mismo, voy a copiar y voy a pegar, y voy a convertirlo también en una fecha. Fecha. Vamos a buscar fecha larga, formato de celdas, y cambiarlo a. Fecha larga. Aceptamos, ampliamos para ver y aquí vemos que saltamos del 28 de febrero al 1 de marzo, mientras que en Excel pasamos del martes 28 de febrero al jueves 1 de marzo. Es curioso que a partir de aquí, a partir del 1 de marzo, jueves 1, viernes 2, en LibreOffice también está correcto. Vamos a ver si podemos ponerle también el día viernes, aquí está. Y vemos que el jueves 1 de marzo, el viernes 1 de marzo, sábado, igual que en este, el jueves, viernes y sábado, pero el último día de enero, que era miércoles, de febrero, perdón, que era miércoles, para él es el día 29, mientras que para LibreOffice es el 28. Esto quiere decir que todos los días de los dos primeros meses de 1900 están mal en Microsoft Excel, mientras que un programa gratuito como LibreOffice Excel sí lo hace correctamente. A partir de ahí es también, si nos fijamos, es curioso porque el número 61 que se corresponde al jueves 1 de marzo es el mismo número que en Excel se corresponde al jueves 1 de marzo, por lo tanto a partir de aquí son exactamente iguales. ¿Por qué sucede esto? Porque para Microsoft Excel el número 1 se corresponde al 1 de enero, mientras que para LibreOffice han ido un día más atrás y lo han corregido, transformando el día 1 en el 31 de diciembre de 1899. Bueno, pues con este truco sabréis que a partir de estas fechas en esta zona no debéis de hacer mucho caso a Excel porque podría haber un problema con vuestros cálculos un saludo y hasta el próximo día